Hoy estoy súper emocionado porque vamos a hacer algo que nos has venido pidiendo. Específicamente lo que comían en, el, en algunos días. Carlos y Maoli, tú los viste, ellos varon entre los 2,90 libras. Yo en los primeros 15 días vi 15 libras menos. Con ese tipo de resultado yo quería todo. Y me han dicho, Carlos hace como 7 meses atrás eras una pelotita, ahora estás pero regio. Cómo a través de la alimentación y el ayuno vamos a lograr ese estado de lipólisis para que puedas perder peso de grasa mientras mantienes estándares de salud, mientras nutres a tu cuerpo y de hecho disfrutas, por esta comida está riquísima. Maolis y Carlos también tenían protocolos de ayuno, entonces nosotros hicimos ciertas combinaciones de los protocolos que ellos hacían y como están viendo tenemos comidas puntuales ya que Maolis y Carlos hacían un protocolo de ayuno a veces de 14, a veces 16 horas Ajá. obviamente teníamos las colaboridades necesarias para cada uno que no pierdan parte muscular claro. o se sientan débiles Eso es importante, esto de aquí es un ejemplo pero las cantidades variaban entre los dos porque Maoli es mujer, Carlos es hombre, es un hombre alto la cantidad de proteína que él consumía era bastante alta y lo que estamos dando de aquí son ejemplos si tú quieres saber las cantidades, puedes hacer dos cosas. Puedes ir a adrianyepes.com slash test, tomar el test y descargar el programa de adecuado para ti para que sepas las cantidades. O puedes separar una cita con nosotros, así como ellos hicieron. No importa en qué parte del mundo estés y podemos asesorarte para decirte cuáles son las cantidades y las estrategias, pero en todo caso avancemos con las opciones de lo que tú puedes comer e igual iniciar con esto, sé que vas a ver excelentes resultados. Cuando tenían un protocolo entre 12 a 14 horas, rompí ayuno con esta opción, que son claras de huevo rellenas con guacamole y yemas de huevo. Y ahí tienes una mezcla de los dos. En este plato tienes la proteína de las claras de huevo y tienes también principalmente grasa de las yemas, pero quisimos hacer algo diferente porque la gente suele aburrirse y es combinar la grasa del aguacate con la grasa de las yemas de huevo. Pero no adicionamos, sino que cogimos la mitad de las yemas, 100 gramos, 120 gramos aguacate sí. y los juntamos los dos para hacer una porción de grasa y combinarlo de esta manera. Como ves es una opción bastante rápida, muy fácil de hacer y en realidad tienes que probar esto porque es riquísimo. También a veces variaban un poquito el método de preparación, si hacían un de vegetales, aparte le ponían queso y ya sería la parte de la grasa, o si no lo combinaban guacamole con, con cebollita, con un poquito de limón, opciones así. Claro, en realidad tú puedes tomar estos mismos ingredientes y hacer diferentes preparaciones, justamente para que no te aburras. Sí. Igual tienes los nutrientes ahí. Tenemos este batido. ¿Cuáles son los ingredientes de esto? Es proteína en polvo y su mix, 30 gramos, leche de almendras que tiene algo de grasa, tiene canela, tiene matcha y esto les ayudaba para bajar la ansiedad, para darles más energía. Inicialmente lo necesitaron, después ya lo tomaban muy esporádicamente y también les dimos la opción de que lo pudieran utilizar como un reemplazo de comida en ocasiones. ¿Por qué? Porque a veces no tenían tiempo de llegar y preparar algo, así es que necesitaban los nutrientes y esto es una opción súper fácil de preparar que te da esos nutrientes. Yo soy una persona que se aburre rápido, así es que tengo que siempre estar ideando nuevas recetas y comiendo algo diferente porque la verdad es que a pesar que me gusta hacer las cosas de manera práctica, me aburro de comer siempre lo mismo y por eso es que siempre tenemos recetas diferentes. Así es que Lorena me presentó con una idea súper chévere de un omelette pero de una forma diferente. Cuéntanos Lorena. Mira, este omelé no es el típico omelé que solo es con vegetales, uh -huh. ni que te aporta un gran contenido de grasas. Ahorita uh -huh. vamos a hacer un omelé que te aporta un gran contenido de proteínas. Claro, si tú eres una persona que entrena, o incluso si no entrenas, comer más proteína te va a beneficiar Porque la proteína es termogénica, la proteína te ayuda a saciarte Y la proteína te da los aminoácidos para la construcción de tejido muscular Para la regeneración de órganos, cabello, piel, realmente para todo, la proteína es sumamente importante El ingrediente final de esta receta es uno de mis favoritos y aparte te va a aportar gran cantidad de omega 3 El omega 3 es fantástico y en nuestra dieta occidental la verdad es que tenemos muy poco omega 3 Tenemos gran cantidad de omega 6 que es proinflamatorio, pero muy poco omega 3 que es antiinflamatorio. Así es que las cantidades que van a ver aquí son las cantidades para mí, pero ustedes ya saben, si quieren saber cuánto tienen que comer, vayan a su plan nutricional y si no tienes uno aún, anda a -yepes toma el test y descarga el programa adecuado para ti. En estos recipientes tenemos, en un lado dos huevos enteros y en otro recipiente cuatro claras. Vamos a mezclarlos, la verdad los separé es para que la gente vea que son más claras que yemas. Recuerden que las yemas de huevo son grasa, también tienen un poquito de proteína pero son principalmente grasa, mientras que las claras de huevo son pura proteína, es más es el alimento con más proteína en el mundo, hicimos un video sobre eso y cada clara de huevo tiene aproximadamente entre 4 a 6 gramos de proteína dependiendo del tamaño del huevo. El siguiente ingrediente es pimiento rojo, como saben tiene un alto contenido de antioxidantes y aporta gran cantidad de vitamina C. A mí me gusta picarlo en cuadritos, pero si lo quieren cortar en tiritas tipo juliana, lo pueden hacer. Ahora vamos por el otro ingrediente. Ya, ¿cuál es el siguiente? Bueno, en este caso lo elegí por ti porque la cebolla colorada no te gusta mucho. Entonces, cambié a la cebolla perla. Entonces, Podemos utilizar cualquiera de los dos. La verdad, la cebolla perla no es tan fuerte que la cebolla colorada. Utilizamos aquí la mitad de una cebolla perla. Y de ahí vamos a ir mezclando nuestros vegetales con los huevos. Entonces, pasemos con los otros ingredientes. y vamos a colocar sal marina al gusto. Vamos a colocar pimienta al gusto. Ahora viene el ingrediente que más le gusta a Adrián. Le voy a colocar, para darle más sabor, media cucharadita de cúrcuma Planeta Fit. Entonces vamos a colocar nuestros camarones con cúrcuma. toma en cuenta que aquí utilizamos camarones precocidos. Porque el tiempo de cocción del huevo es muy bajo, es muy poco tiempo y no se va a alcanzar a cocinar el camarón en la sartén, por eso tienes que utilizar camarones precocidos. Bueno, ahora vamos a colocar aceite de coco. Para saber si el aceite está bien caliente, yo lo que hago es coger un poquito de la preparación y lo pongo en el sartén y ahí veo si está caliente o no. que ayudar a sostenerlo para virarlo. Ahora sí. Sostén aquí. Para mí, virar esto es una de las cosas más y difíciles y que hay. Y dale la vuelta, dale no, no. la vuelta. dale no, no. no, no, no. ah, darle la vuelta? Ah, sí, entonces, dale la vuelta Ajá. Claro. Uno, dos y tres. Claro. Ah, ya por ahí. Ahora vamos a partirlo por la mitad para colocarlo en nuestro plato. Esto huele riquísimo. Esto con aguacate. Mmm, con aguacate. Mira, la dieta cetogénica por esto es que le encanta a las personas, porque puedes hacer una dieta cetogénica tan rica. delicioso pero tiene harina blanca, alto en carbohidratos, así es que quise hacer una variación para que podamos disfrutar de esta receta en familia pero sin los efectos negativos al cuerpo, así es que veamos cómo la hacemos. Para preparar nuestro quiche lo primero que vas a hacer es colocar 6 huevos completos en un tazón de vidrio y luego los vas a batir con un tenedor. El siguiente paso es colocar cebolla, pimiento rojo y sal marina en una sartén previamente engrasada con un poco de aceite de coco. Ahora vas a añadir media taza de espinaca y una cucharadita de aceite de coco. Para obtener la misma consistencia que tiene un quiche, pero sin añadir los carbohidratos y la harina blanca, lo que vamos a hacer es reemplazarlo con tres tipos diferentes de queso. Aquí yo he utilizado queso de cabra, queso cheddar y queso mozzarella, pero tú puedes utilizar los que más te gusten. Una vez que está rallado el queso lo vas a añadir al huevo y lo vas a mezclar. Vas a añadir la mezcla de cebolla blanca, pimiento rojo y espinaca y lo vas a mezclar nuevamente. Y para que quede aún más rico vamos a rallar más queso y lo vas a mezclar. Como último paso vas a servir tu preparación en un tazón de vidrio, pero asegúrate de que sea la cantidad que indica en tu plan nutricional. Y finalmente lo vas a colocar en el horno durante 20 a 30 minutos a 200 grados centígrados. Si quieres aprender a preparar más recetas como esta y que incluye su valor nutricional, te invito a que descargues mi libro YoFit en Te Dejo el link en la descripción. La mantequilla gui o mantequilla clarificada tiene varios beneficios. Ya sabes cuáles son, igual te voy a comentar algunos de ellos a lo largo del video. Pero lo cierto es que esta mantequilla clarificada cuesta el triple de lo que cuesta una mantequilla normal. Así que hoy día quiero enseñarte cómo la vas a preparar en casa para que puedas ahorrar ese dinero. Antes de pasar a la preparación, quiero comentarte tres beneficios increíbles de la mantequilla ghee. El primero es que tiene CLA, Conjugated Linoleic Acid. Probablemente ya has escuchado antes de este suplemento, ya que se lo utiliza bastante en planes de pérdida de peso. Mi opinión sobre esto es que sí funciona hasta cierto punto, siempre y cuando sea parte de una nutrición correcta y del ejercicio correcto para ti. Preparar mantequilla ghee o mantequilla clarificada es realmente fácil. Lo primero que tienes que hacer es colocar un empaque de mantequilla tradicional en una sartén. Y a fuego bajo vas a dejar que se derrita todo su contenido. El segundo beneficio es que está lleno de vitaminas liposolubles y estas te ayudan a tu calidad de cabello y piel. Mientras se derrite la mantequilla, empieza a revolverla y cuando hagas esto verás cómo se empieza poco a poco a formar una capa espumosa. Esta capa debes removerla con una cuchara hasta que quede el contenido totalmente claro. Y ahora sí, vamos al tercer y último beneficio. Es que no tiene nada de lactosa ni caseína, que son dos componentes de la leche, que es precursor de la mantequilla, que afectan a algunas personas ya que son proinflamatorios. Una vez listo, vas a verter el contenido en un frasco de vidrio y lo vas a refrigerar de 20 a 30 minutos. Después de este tiempo, así es como quedará tu mantequilla aquí, y ahora sí está lista para utilizar las mis recetas. Si te gustó este tipo de videos en los que te enseño cómo hacer este tipo de alimentos saludables a la fracción del precio, fanático del fitness, quiero que me compartas tus cualidades culinarias en los comentarios al decirme qué añadirías y qué omitirías de la receta que acabas de ver. No olvides dejarme esta información. Tenemos un tamal. Esta receta no es mía, es de una seguidora que la compartió conmigo. La probé y me pareció espectacular. Me encantó esta receta y ya vas a ver de qué se trata. un sándwich de queso bajo en carbohidratos, aunque no lo puedas creer. sabes que puedes reemplazar harina blanca por harina de almendras o harina de coco, pero hoy día vamos a hacer algo diferente. No vamos a utilizar ningún tipo de harina y ver qué tal nos queda esta receta. Vas a comenzar derritiendo 100 gramos de mantequilla gui en una sartén. Luego vas a añadir 200 gramos de chocolate sin azúcar. A fuego lento vas a derretir la mantequilla junto con el chocolate y los vas a mezclar. En un recipiente de vidrio vas a añadir 4 claras de huevo y las vas a batir a punto de nieve. Ahora vas a colocar la mezcla de la mantequilla con el chocolate en otro recipiente de vidrio. Añade stevia o eritritol al gusto y media taza de crema batida. Mezcla todos los ingredientes con una licuadora de mano y agrega media taza más de crema batida. El siguiente paso será añadir 4 yemas de huevo y finalmente, las claras de huevo a punto de nieve. Vas a grasar un recipiente de vidrio con aceite de coco. Y vas a verter nuestra mezcla de chocolate. Mira qué delicioso y cremoso se ve eso. Realmente si no tuviera huevos crudos me lo comería así nomás. Colócalo en el horno durante 45 minutos a 160 grados centígrados. Y como un tip adicional te recomiendo que añadas algún fruto seco al gusto para decorar. Aquí yo he utilizado macadamias. En un tazón de vidrio agrega 6 claras de huevo, una cucharadita de crema tártara o como opcional si no la tienes puedes agregar bicarbonato de sodio. Ahora vas a batir estos ingredientes a punto de nieve. En otro tazón debes colocar una taza y media de harina de almendras, 2 cucharadas de harina de coco, 3 cucharaditas de vinagre de sidra de manzana y 4 cucharadas de mantequilla derretida. Y ahora, mezclamos todos los ingredientes. Añade los demás ingredientes 6 yemas de huevo para batirlos. Coloca la mezcla que hiciste anteriormente con la crema tártara y las claras y bate todo una vez más, hasta dejar que poco a poco se haga una mezcla homogénea. Finalmente, vas a hornear la mezcla por 30 minutos a 190 grados centígrados y ahora sí, a disfrutar de este pan bajo en carbohidratos. Ahora vas a cortar el pan para colocar los siguientes ingredientes. Agrega dos rodajas de pastrami, cuatro hojas de rúcula, cuatro rodajas de tomate y queso rallado al gusto. Aquí he utilizado queso mozzarella, pero tú puedes utilizar el queso que más te guste. Mira lo delicioso que se ve este sánduche, ya sabes, lo puedes utilizar para romper tu ayuno o también como una cena. Las tortillas para taco son sumamente deliciosas, pero el problema es que tienen harina. Aunque sea harina integral, no es algo que puedes incluir realmente en la dieta. Y por eso ideé esta receta, que es totalmente baja en carbohidratos. Vas a comenzar colocando una clara de huevo en un tazón de vidrio. Luego añadirás sal marina al gusto. Y una pizca de harina de coco. Y ahora vas a mezclar todos los ingredientes. Las siguientes especias que voy a colocar a continuación son opcionales pero realmente te las recomiendo porque le dan un diferente sabor y color a las tortillas mexicanas. Aquí he utilizado paprika para darle un color rojo, orégano para darle una tintura verde y curry para darle una tintura amarilla y un sabor delicioso. Antes de cocinarla vas a añadir una cucharadita de aceite de coco en el sartén para que no se pegue. Tienes que asegurarte de esparcir la mezcla alrededor de la sartén para evitar que te quede muy gruesa la tortilla. Estas tortillas prácticamente no tienen carbohidratos, ya que hemos utilizado una pequeña cantidad de harina de coco y recuerda que la harina de coco es principalmente fibra. Cuando esté listo uno de los lados, simplemente dale la vuelta y cocina el otro lado. Y debe quedarte algo como esto. Puedes utilizarla para hacer tacos, para hacer burritos, realmente cualquier receta, tanto salada y dulce, que se te ocurra. Déjame un like y cuéntame en los comentarios si te gustaría ver una receta de taco con estas tortillas mexicanas. Vamos a aprender a hacer nachos y crema agria. Esta combinación es deliciosa y probablemente estás pensando, ok, ¿cómo es que como esto y puedo bajar de peso? Bueno, ya sabes, un déficit calórico, control de insulina, todo lo que hemos visto en los videos informativos. video, no te tenemos una receta, sino que te tenemos tres recetas. ¿De qué se trata en las recetas de hoy? Son unas deliciosas recetas dulces. Son Como recetas acá dulces. es muy dulcero y no quiere comer solamente cosas saladas en la cena, entonces vamos a aplicar estas recetas. Claro, mira, yo llevo en el fitness algunos años, así es que yo sé que la proteína y los vegetales son importantes. Pero para poder mantenerme me gusta variar, me gusta comer rico, me gusta comer variado y a veces me, me da ganas de comer algo dulce, no algo salado. Y estoy seguro que a ti también a veces te pasa lo mismo y por eso te queremos dar tres opciones. Ahora, lo bueno de esto es que no solamente te lo puedes comer como cena, sino que también lo puedes desayunar o simplemente como un snack. Pero bueno, siempre hay un truco que te lo vamos a decir más adelante para que sepas cómo te va a servir esto para bajar de peso o adelgazar si es que esa es tu meta. Primer ingrediente entonces, comenzamos. Vamos a colocar medio vaso de crema de leche. ¿Leche de vaca? No. ¿Cómo que no? ¿De dónde sale la crema de leche? Pero ya está procesada, esto es una mentira, leche de vaca. ¿Puede ser leche de burro? ¡No! <risa> ¡Leche de burro! ¿De borrego? No. ¿De oveja? Tampoco. ¿Por qué no? Porque no? ¿A quién no utilizas leche de oveja? El mes es más baja en lactosa. Sí, pero no la usas. ¿Leche de cabra es más baja en lactosa? ¿Para la usas o no la usas? ¿La usarías? Nunca la he encontrado, obvio que la usaría, pero nunca la he encontrado. Hay que, hay que aprender a hacer. ¿Cuál ingrediente deseas aplicar? ¿Ese? Aplicar. O sea, colocar. Te voy a aplicar las frutillas en nah. la cara para las arrugas. No, por favor, ¿Qué vitamina? arrugas. ¿Sí? Primero vamos a hacer el de frutillas. ¿Cuántas frutillas? Quiero poner unas 4 o 5 frutillas porque las demás ya vas a ver lo que voy a hacer. Ahora, lo que voy a hacer es opcional. Puedes colocar almendras, nueces. En este caso vamos a utilizar almendras. Claro, las almendras que combinan súper bien con eso. Sí, si tú quieres las puedes colocar de una o uh -huh. si no, puedes picarlas y ponerlas al final. Eh, yo diría que las piquemos porque si no se puede hacer muy pequeño y después pues no se siente. Ya, entonces las ponemos al final. Uh -huh. Vamos al siguiente ingrediente. ¿Para endulzar? Así. Stevia. Stevia. Stevia, guaritritol. una cucharita, por favor. Bueno, vamos a poner al gusto. ¿Lo quieres endulce o no dulce el helado? Así está bien. Ya, ahora cerramos, porque tiene seguro, y picamos. Vamos a picar las almendras. Y las voy a picar yo porque después dicen que los hombres no hacemos nada. Eso es mentira. Ok, ya está picado esto. Entonces, siguiente paso. Ponemos la mezcla en los moldes, ¿verdad? Sí. Si quieres, puedes picarle frutilla para que tenga pesitos de frutilla. Buena idea. La siguiente receta va a ser 100% vegana, igual keto, ¿ok? Vamos a utilizar medio vaso de crema, pero esta vez es crema de coco. No vamos a lavar ahorita entre tomas, así es que lo vamos a colocar en el mismo recipiente, para ganar tiempo, y la base que le va a dar sabor, aparte de obviamente todos estos nutrientes y antioxidantes espectaculares, esta vez va a ser mora. El tercero es mi favorito, la verdad es que el tercero a mí es el que más me gusta, ya van a ver cuál es. Yo voy a poner aquí 120 gramos de mora, porque eso es lo que tengo de fruta en mi plan cetogénico. Para saber cuánto tienes que comer tú, ya sabes, anda tu plan nutricional y mira las porciones, cuánto puedes agregar. Y si no tienes tu programa aún, ¿qué esperas? Anda a adrianyepes.com slash test, toma el test y descarga el programa adecuado para ti. Vamos a colocar de nuevo una cucharita de stevia. Ya, muy bien este no le pongamos frutos secos, vamos a picar igual frutillas, así que vamos a hacer algo así como frutos rojos. Mora y frutilla. No tenemos frambuesas, ¿verdad? No. Le puedes poner frambuesas si quieres también. A mí me gusta hacer cosas de dulce. La verdad es que saladas más o menos, pero me encanta hacer cosas de dulces. Ahora tenemos el palito. Para el tercero y último, que es mi favorito, vas a necesitar chocolate. Esto es 100% cacao, no tiene nada de endulzante. Así es que para que sepa bien, vamos a hacer algo. Vas a colocar esto durante un minuto en el microondas. Si no te gusta usar el microondas, derrítelo de baño María, te vas a demorar más, pero bueno. Después de un minuto ya se derritió, ahora lo vamos a endulzar. Sería mucho mejor si lo endulzaras con stevia en gotas, pero se nos acabó. Así es que lo vamos a endulzar con stevia en polo. Pero si tú tienes stevia orgánica en gotas, úsala. Pip. Y ahora, en serio, ¿se va a manchar? Sí. Eso se puede. Necesito cambiarme de camisa ahora. ¡Echo te hago! salgo amor. con camisa. Camisa nueva y lo ponemos ahí. Tuvimos pequeñas fallas técnicas. O es sea, que me tuve que cambiar de, de camiseta. Después soy yo la que riego todo. Ella me arregó. ¿Ya? Por tu culpa. No. Bueno, con mi camiseta de Capitán América. Yo soy fan de Marvel, por si acaso. Si tú eres fan de Marvel, deja un like y un comentario en este video diciendo cuál es tu personaje de Marvel favorito. El mío es Iron Man, definitivamente es Iron Man. ¿Y tú? ¿Y estás con camiseta de Capitán América? ¿Me lo regalaron? Pues, ¿qué? <risa> ya. Me lo regaló Iron Woman. ¿Cuál es tu personaje favorito? Capitán América. Para que tenga un sabor diferente, esta vez vamos a colocar esencia de vainilla. Ya, yeah. esencia de vainilla al gusto, entonces. Sí. ¿Tanta? Sí, va a quedar rico. Tú confías ¿Cuándo ha quedado una receta mía mala? ¿Ya le cambiaste el color? Sí, pero va a quedar rico. Y lo vas a endulzar con stevia o eritritol al gusto. Huele rico. Que no? Dije huele, no es que sabe. Bueno, vamos a hacer esto en diferentes pasos. El primero vas a poner el chocolate derretido acá para que tenga una Puntita de chocolate. Y ahora ponemos la mezcla con la crema de leche. ¡Mira, mira, mira! mira, mira eso! Mira, mira, mira, mira. ¡Qué lindo! Para los dulces sí soy es bueno. Le pones un poco más de chocolate y lo llenas con la crema de leche. Este va a quedar pero bonito, bonito. Dime en los comentarios cuál de esos tres es tu favorito. ¿Cuál te gustaría probar más? Y si sí. te gustaría que vaya a tu casa y te los prepare. Listo. Me encanta cómo se ve. ¿eh? Sigue sí, bien bonito. Chuta, qué rico se ve eso. Somos heladeros profesionales. Heladeros keto, heladeros fit profesionales. Pasó, ¿cuánto pasó? Un día. Un día. No pasaron dos horas, no pasó una hora, pasó un día entero. Pero quedó, quedó chévere. Y vencimos la tentación de comernos esto antes de que, antes de que ustedes lo vieran. Miren. Este es el de frutilla, el de mora, ese es el... Ese es, el más, ese es el más bonito, se ve riquísimo. A probar. No mora. demora. Frutilla, rico. Lo mismo. Más rico. Uh -huh. Tiene más sabor. Sí. Uh -huh. Este está más rico. ¿Sentiste los frutos secos? Todavía no. Este es el que quiero probar. ¿Por qué lo quería probar? Porque me dijo, se ve mucha esencia de vainilla. Se ve mucho dulce, mucha stevia. No te va a quedar como es. Lo y quiero bueno. probar por el chocolate. O Se ve bueno. A polito. Apolito. Apolito. Ellos no saben que es Polito. Es un helado pingüino. Que es polito. un helado pingüino, un helado empastado. ¿Y tú qué haces comiendo helado pingüino? Porque yo en mis años, cuando no sabía de nutrición, comía Polito. Te estoy comiendo hace dos días. Siempre ha sido otra chica. Otra flaca. ¿Tú no sabes que uno puede tener un gemelo por ahí? Ya pues, ese gemelo me pasó por aquí. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video, espero que te haya gustado. Si quieres saber por qué tienes que olvidarte de la cetosis y enfocarte en la lipólisis, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit. Y nos vemos en el próximo video.